¿Cómo te explico esto? El cuarto sexo Esta vez sí que me he informado bien Específicamente Le he preguntado un poco a la gente Que, que hablo aquí en este, en este puto planeta Que es, es idéntico al planeta Tierra Entonces, el cuarto sexo Es un poco igual que el tercero eh, La enumeración no quiere decir Que uno está después del otro Ni nada de eso Es solamente que lo digo así Es por, por orden de cómo aprendí Los diferentes sexos de este planeta Físicamente no se nota Lo tienes que preguntar Porque no se nota si están vestidos como nosotros, pues no se puede notar porque son como el tercero que no tienen nada donde nosotros tenemos un aparato genital. ¿Se llama así? Sí. Pero esta vez me he informado más para saber cómo, cómo coño hacen los hijos. Ese tercer sexo se reproduce solamente con el... Eh, perdón, el cuarto sexo se reproduce nada más con el cuarto sexo Y el tercero se reproduce con cualquier otro sexo Como el primero y el segundo que son los nuestros de aquí, de la Tierra Y esto es algo muy interesante porque es muy, muy, muy justo Porque creo que si se puede decir así, nosotros tenemos cromosomas, ¿no? Tenemos genes, nuestros sexos tienen diferentes cosas a los otros sexos <coughs> Pues ellos tienen uno más, que no sé por qué lo llaman así, pero se llama así El cromosomas 11 no se dice cromosomas aquí, se dice de otra forma para el cuarto sexo, pero es el 11 ¿El once en qué, en qué se basa el 11 Entonces, para reproducirse entre dos géneros no tienen que hacerse un beso, no, no, no tienen que hacer el amor como nosotros hacemos, pero tienen que aprobar, o sea, tienen que demostrar una forma de amor que no se puede explicar en esta tierra porque no, no... Es más allá de... como que el cromosoma este lo que hace es juntar lo que vale de verdad que no está escrito, lo que vale de verdad el amor verdadero, si se puede decir así, si lo puedes entender este, en esta tierra. Pues ese cromosomas lo que hace es identificar el amor verdadero en esa persona, si se puede decir así, te estoy diciendo que eso no se, no son cosas que no se calcula, o sea, no es, ah, le ofreciste un regalo, mira, te arrodillaste para darle un anillo, mira, prometiste que nunca lo vas a nunca le vas a mentir o nunca le vas a engañar, eso no es así, eso es entre dos personas, se van llevando bien todo eso y si pueden hacer el amor, se hace, o sea, o sea las dos personas del cuarto sexo pueden tener un bebé. Eso se decide el 11 decide quién lo va a tener porque justamente lo que te estoy diciendo tiene las capacidades o tiene las cualidades para tener el bebé y cuidar de él en su vientre. Te hago un ejemplo para que entiendas más fácil. Tú conoces una persona del cuarto sexo, tú eres del cuarto sexo, conoces a otra persona del cuarto sexo, se, ponen, se conocen, no sé qué pasa el tiempo. Y una de las dos personas, después que el tiempo pase, una de las dos personas puede o no tener un bebé. Porque hay mucha gente que están juntos desde 5 o 10 años y que todavía no tienen bebé porque justamente el cromosoma ese no ha permitido la procreación de, esa, de ese género, de ese sexo. Por términos, ya te digo, X o Y, no lo sé, simplemente es la forma de justicia más grande del mundo porque cuando sabes que dos personas con ese mismo sexo con el cuarto sexo tienen la capacidad de tener un hijo y lo tienen es que son hechos en uno para el otro no sé cómo explicarte muy raro pero cuando tú ves a dos personas del cuarto sexo que están juntos y que tienen un hijo se nota que están hechos uno el uno para el otro no no no no no hay otra forma de decirlo ¿no? que está justificado por el cromosoma 11 que no tiene explicación verbal pero es así, te quiero muchísimo, voy a intentar eh, averiguar más sobre el quinto y el sexto y, y te vuelvo a decir, se ponen las cosas más interesantes aquí en este planeta porque la verdad es que el tercer exceso era un poco más aburrido pero el cuarto se está poniendo un poco de dulce. te quiero mucho, un beso, cuídate